Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día lunes, iniciando nuestra semana, bendecidos, celebrando este fin de semana la fiesta de Pentecostés. Ha sido una experiencia maravillosa, la vigilia y también la celebración allá en nuestra parroquia ayer domingo. Pues con toda esa alegría, con la gracia del Espíritu, vamos a iniciar esta semana. Que el Espíritu de Dios se derrame cada día en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy lunes, queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de, ma de su madre María, mujer de clofas, María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al el discípulo a quien él amaba, Jesús dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya estaba cumpliendo, cumpliendo y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama y sopo y se la acercaron a la boca. Después de ver el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de preparación de la Pascua.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 Al día siguiente, Pentecostés, la Iglesia celebra la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Y la liturgia nos ha regalado esta escena hermosísima ya en la cruz, Jesús entregando a su madre al discípulo y entregando al discípulo a su madre. Que esta entrega con la cual vamos a retomar nuestro tiempo de tiempo ordinario signifique un camino al lado de María Santísima. Terminó el mes de mayo. Y tal vez muchos, muchos estuvimos muy juiciosos, piadosos, ofreciendo el Santo Rosario. Pues ahora, al retomar el tiempo ordinario, este tiempo de junio, también de fiestas aquí en nuestra región, sea también la oportunidad para afianzarnos en la fe, para afianzarnos en este camino. Que María Santísima, ella, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, interceda por nosotros y nos acompañe en este camino. Cada vez que nos sintamos solos, tristes, recordemos cómo Jesús nos ha encomendado al cuidado de María. Hijo, te doy a tu Madre que esa palabra resuene todos los días y que nos llene de esperanza y que nos llene de mucha fe. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, con la alegría de vivir este día en la presencia de Dios, iniciar, retomar esta semana laboral, que el Señor los guarde y los bendiga. Un abrazo para todos, queridos hermanos.